Muy buenos días, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora hacemos un contacto con nuestra reportera Gisette Cabrera. Ella se encuentra en el precisamente Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Hugo Chávez. Adelante Gisette, te escuchamos. Así es, nosotros establecemos su contacto desde el teatro Teresa Carreño, específicamente en la sala José Félix Rivas donde se desarrolla la segunda jornada del encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI. Aquí se han reunido amigos referentes quienes acompañaron al comandante Hugo Chávez y lo conocieron, pudieron ser testigos de su transitar por la República Bolivariana de Venezuela, siendo el presidente de nuestro país. En este momento se realiza el bautizo del libro Cuentos del Arañero en su edición bilingüe a 10 años precisamente de la siembra del comandante. Se rememora esta obra literaria que cuenta desde forma más cercana y sensible, además de una forma bastante asequible para niños y adultos todo lo que era el presidente Hugo Chávez en su etapa más humilde y cercana. A el pueblo venezolano. En este momento interviene en esta jornada de trabajo, de discusión, de estudio, del pensamiento de Hugo Chávez Fría, Jorge Lagoñea. Escuchemos parte de su intervención. Un hombre que sin tapujos podía... Aplausos. Ese era Hugo Chávez, un hombre que sin tapujos podía pararse en la televisión mentarle la madre a Bush decir que el diablo estuvo aquí y huele a azufre todavía en Naciones Unidas, el que nos hizo reír, el que nos hizo llorar al narrar la Venezuela profunda que había sido olvidada por 500 años de colonización y de desmemoria. Y por eso creo que hoy lo mejor que hacemos es recordar su vida, recordar su historia y recordar que esa Venezuela está allí y que tenemos que seguir trabajando por esos venezolanos. Hay muchas personas que, a las que tenemos que agradecer porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer esta compilación del libro, pero detrás estaba el equipo de Aló Presidente, siempre recuerdo a Teresita Maniglia y el protagonismo de Teresita Maniglia. Del equipo de camarógrafos, de editores, de productores que estuvieron... Nosotros tuvimos la oportunidad de, de hacer un poco esa minería de historias, pero muchos venezolanos tuvieron que trabajar sin descanso día y noche para que salieran esos más de 370 eh, a los presidentes. Yo creo que en Cuentos del Arañero todos podemos encontrar la historia de Venezuela, a los protagonistas de la historia de Venezuela, los libertadores, ahí está el libertador, pero contado de una manera diferente. Miranda, como un enamorado de la vida y de las mujeres, ...el libertador bajado del pedestal... ...su relación con Manuelita Sáenz... ...cuenta Chávez incluso los arañazos... ...que en algún momento Manuelita... Le, ...le dio al libertador por portarse mal evidentemente... ...o sea, esa forma tan chavista de contar la historia... ...que es tan cerca para los venezolanos... ...e incluso para quienes no conocen... ...la historia de este país... ...entonces, también están ahí las historias de Maizanta... ...de Zamora, de Miranda... Yo creo que diez años después, eh, lo, lo principal que tenemos que, que recordar son los protagonistas de esas historias. Y lo que provocaron, por cierto. Recuerdo un día, Oramas y este servidor, estar en una oficina ministerial. No conocíamos muy bien, en lo personal no conocíamos muy bien los grados militares, los soles, las estrellas. Teníamos un poco perdido Y veo yo venir a una persona de frente... ...que como dicen ustedes se le veía cara de arrecho... ...y cuando se me para de frente era un poquito más o menos de mi estatura... ...que no soy muy grande, bajito, militar... ...veo un par de, de soles en la charretera... ...y evidentemente me doy cuenta que es un general... ...se cuadra y nos dice... ...yo quería hablar con ustedes dos... ...imagínense, dos cubanos con un militar de frente, general... ...que dice que quería hablar con nosotros... ...y de pronto nos dice... ...porque yo quiero una réplica de ustedes... ...digo, ¿le cómo que una réplica? Se trata de uno de los protagonistas del libro... ...el general Guasipati... ...que está en el en el libro... ...Chávez en el libro cuenta que Guasipati... ...en la pelota... ...se ponchaba, lo ponían a correr base... ...y se querían envasar a alguien... ...ponían a Guasipati a batear... ...porque dice que era bueno... ...no para batear, sino para agarrar base por bola... ...o para buscar que le dieran un pelotazo y llegara primero... ...se podrán imaginar que viene aquel general y nos pide una réplica... ...porque dice que lo que está contando Chávez es mentira... ...y que hace un periodista de otro país en ese momento... Sí, ...lejos de la patria, no había quien nos protegiera, digo yo, ¿no? Y le digo, óigame, si usted quiere esa réplica... ...vaya a ver al mismo que lo dijo... ...y zanjado el, el problema... ...esas son algunas de las otras historias que ha generado este libro... ...incluida una de las más emotivas, que es, está, eh, la recordé, cuando entramos aquí en el lobby... ...hay algunas ilustraciones de ese gran eh, ilustrador y eh, creador venezolano que es Omar Cruz, amigo de Chávez. Omar tuvo la deferencia, por solicitud del propio Chávez, de ilustrar el libro hace, ilustrar el libro hace diez años... ...y algunas de sus imágenes están en el lobby de aquí de la sala José Félix Rivas... ...y está una que quizás le llamó la atención de Chávez abrazado a una niña... ...no sé si la vieron, si tuvieron la oportunidad... ...una niña sin cabello... ...esa niña se llamaba Génesis... ...y es una historia que para algunos puede pasar desapercibida... ...ser sencillamente otra de las muestras de amor de Chávez... ...pero esa ilustración... Es el reflejo de una niña que en el medio de un acto, en el poliedro de Caracas, salió de entre la multitud corriendo y fue hasta donde estaba Chávez, lo abrazó y le dijo, mándame a Cuba que quiero ser pionera. Y le regaló una bandera a Chávez. La historia de esa niña era una niña que tenía eh, un cáncer, un tumor cerebral. Chávez la mandó a Cuba, hay fotos en el libro de Génesis, que se hizo pionera en Cuba, dice Chávez que llegó, eh, se cuadraba y le decía, seremos como el Che, como dicen los pioneros cubanos. Esa niña fue feliz el resto del tiempo de vida que tuvo en Cuba y en Venezuela, porque estuvo rodeada de amor. En Cuba, rodeada del amor de otros niños... En Cuba, rodeada del amor de otros niños, pero rodeada del amor de Fidel y de Chávez, que hicieron todo lo posible para que esa niña pasara sus últimos días con la mayor calidad de vida. Y la madre de Génesis, eh, también en el cuento, en estas historias, agradeció a Chávez hace 10 años por eh, toda la deferencia que tuvo. Y la otra parte de la historia es que los, uno de los momentos más duros de Chávez, al regreso de La Habana, después de procesos de, de atención médica, y quimioterapia, un día Chávez salió, apareció en Miraflores con una bandera y cuando comenzó a hablar dijo, esta es la bandera de Génesis que me sigue apoyando. Ella en el, en el, en el infinito, en el futuro, en el, en el ya no estar presente, pero él con el sentimiento de aquella bandera que le había dado una niña enferma igual que él y que le seguía dando apoyo desde lo emocional. Ese era Hugo Chávez. Chávez era un gran fabulador. Él y Fidel, Fidel tiene un capítulo dedicado a esos encuentros, una amistad que todos sabemos, los que fueron testigos de esa amistad, saben que fue más que un padre y un hijo, que fue de complicidad, que fue de conspiración, que fue de luchar por una América Latina diferente, una América Latina más inclusiva y para todos. Esas historias de Chávez y Fidel son hermosísimas, Fidel decía que Chávez decía la verdad, pero que rellenó. en la intervención de Jorge Lagoñea, uno de los compiladores del libro Cuentos del Arañero, que durante esta jornada de trabajo que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño presenta su edición digital bilingüe a propósito de este encuentro que se está realizando en este importante punto de la ciudad de Caracas, Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el siglo XXI, a propósito de cumplirse 10 años de la siembra, del comandante y líder de la revolución bolivariana. Nosotros continuaremos acá, dando cobertura periodística a todo este trabajo que se desarrolla en el Teatro Teresa Carreño, que ha convocado a venezolanos y también a extranjeros que fueron testigos del accionar de Chávez y que, por supuesto, son testigos del legado que ha dejado ese hombre de nuestra nación. Con estas imágenes que compartimos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, Compañeros, vamos a retornar con ustedes a los estudios. Adelante. Hasta ahora vamos a establecer un contacto informativo con nuestra reportera Gisette Cabrera, que se encuentra con el ministro de Cultura de nuestro país, Ernesto Villegas, y nos tiene información de interés desde este encuentro. Buenas tardes, Gisette. Fundador. Así es, nosotros regresamos a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde continúa el encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI. En este momento comienza la segunda conferencia de esta jornada del día de hoy. Y es precisamente la moderada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villego, y dedicará a la colonización y el socialismo del siglo XXI es el tema y las intervenciones director, que aquí se darán girarán en torno a este ámbito de inmediato vamos a escuchar cultura, cómo se desarrolla en este momento este encuentro mundial por la vigencia pensamiento del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez pero es más venezolano que la arepa con queso pelita Ramón Grosfogel puertorriqueño ...intelectual, integrante de la corriente del pensamiento crítico decolonial, ...uno de los discípulos del gran maestro Enrique Dussel. Y con la fuerza telúrica de Runasur, de la unión de los pueblos del sur el gran jefe indio, presidente, le decimos con propiedad, Evo Morales Ayma. ¡Viva Bolivia! Un saludo al heroico pueblo de Bolivia. Y bueno, yo me quedo corto al mencionar a todos los participantes, pero quiero expresar un saludo... Muy especial a, a Leida Guevara, quien nos acompaña en esta jornada. A Héctor Díaz Polanco, ¡Viva México! A Tilio Borón, Carmen Borges, Arnold August, y pare ustedes de contar. Como nos toca disertar sobre descolonización y socialismo del siglo XXI... Yo quería decirles, sencillamente, antes de darle la palabra a nuestros panelistas, que sin haberse proclamado tempranamente con un programa explícitamente descolonizador, no estaba en boga ese concepto, el comandante Chávez tempranamente irrumpió en el escenario público con una propuesta descolonizadora. He aquí su manifiesto más elaborado, la descolonizadora Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que sin incluir explícitamente este concepto, pues delinea... la carta de navegación para construir una Venezuela libre de las ataduras coloniales y neocoloniales y rumbo a una sociedad de inclusión, de justicia que supere y entierre las iniquidades propias del decadente sistema capitalista en su fase imperialista. Nosotros... Tenemos acá, también como participante de este foro, a uno de los redactores de esta constitución que dio vida a su preámbulo, el gran poeta venezolano Gustavo Pereira. De su pluma, este texto que es su preámbulo. El pueblo de Venezuela... ...en ejercicio de sus poderes creadores... ...un guiño a la figura de ese otro gran poeta venezolano... ...Aquiles Nazoa... ...e invocando la protección de Dios... ...el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar... ...y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes... ...y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana... ...con el fin supremo de refundar la república para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multietnica y pluricultural, en un Estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Asegura el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad, sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. En ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución. ¡Qué más hermoso proyecto descolonizador que el resumido en estas palabras Chávez sin decirlo sin asumirse, insisto como militante de esa corriente llevó a cabo el más hermoso proyecto descolonizador que puede plantearse ser humano en este tiempo lo digo porque trabajó en el campo donde la descolonización existe ...en la realidad... ...que es el campo de las ideas... ...en la conciencia... ...de los pueblos... ...el Chávez con un mapa... ...mostrando las verdaderas fronteras... ...o límites de la República Bolivariana de Venezuela... ...escamoteados históricamente... ...diciéndonos por ejemplo... ...a los venezolanos... ...que Venezuela no limita por el norte... ...con el Mar Caribe... ...Venezuela limita por el norte... ...con los Estados Unidos con las aguas territoriales que le da el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no dejamos de soñar y luchar porque algún día sea la República Independiente de Puerto Rico. Cuando Chávez saca del baúl de las vergüenzas, el gentilicio venezolano y nuestro americano. Cuando Chávez irrumpe en la escena pública, había en el mundo una corriente colonizadora basada en la subordinación de las identidades nacionales frente a una supuesta ciudadanía del mundo globalizante, globalizada que pretendía borrar las iniquidades del sistema capitalista mundial. Se proclamaba el fin de las ideologías, habían cantado victoria las fuerzas del capital ante el derrumbe de los ensayos socialistas europeos, y Chávez hizo... Que el proyecto de Bolívar, la bandera tricolor, la venezolanidad, el latinoamericanismo volvieran a ser fuente de orgullo y de autoestima nacional. Se hizo la bandera y los venezolanos volvimos a estar orgullosos de ser venezolanos, de ser latinoamericanos bajó a Bolívar del pedestal de bronce para convertirnos en carne presente de proyecto futuro. Acabó con el maleficio que bien cantaba Ali Li Primera, mediante el cual las élites de la Cuarta República iban cada 17 de diciembre a... Corroborar que Bolívar estaba muerto y reivindicó al Bolívar vivo al Bolívar proyecto con su apellido en el nombre de esta constitución y nos dio identidad identidad orgullosamente bolivariana que traspasa las fronteras que el imperio español dio a sus antiguas colonias y que nos hermana con todos los pueblos ...de este continente y diría más del sur global. Hemos venido conspirando positivamente con Ramón Gorsfogel... ...desde una reunión en México para poner a andar la iniciativa ibero-bolivariana... ...para que los pueblos de la península ibérica... ...que respetan, admiran y encuentran en Bolívar una fuente de inspiración... ...también puedan identificarse como bolivarianos. Han venido muchos de ellos a estas tierras. Y a diferencia del monarca español que se mantuvo sentado al paso de la espada de Bolívar en Bogotá... ...mientras el resto aplaudía, pues ellos también quieren venir a la patria de Bolívar, a aplaudir de pie a la espada libertadora, a la espada bolivariana, que significa la dignidad de los pueblos del mundo. En su tiempo Bolívar fue admirado a ambos lados del océano, representó las más augustas causas de la humanidad de su tiempo, como hoy Chávez, 10 años después de aquel 5 de marzo, sigue encarnándolas. Yo no me extiendo más, ofrezco disculpas, saludo especialmente a los hermanos de Colombia, Fernando, Gloria. ¡Viva Colombia! ¡Viva la Colombia Bolivariana! ¡Muchas gracias! ¡Chávez vive! Queda en el uso de la palabra nuestro hermano Ramón Grossfogel. ¡Adelante! Muchas gracias, Ernesto. Eh, la verdad que un lujo estar aquí con los panelistas, compañeros, en esta mesa. Eh, yo quisiera, en estos breves minutos que tenemos, eh, señalar lo siguiente, que el proyecto descolonial, de descolonización de cara al siglo XXI, en mi opinión, tiene que comenzar con la segunda declaración de La Habana de Fidel Castro donde Fidel habla ahí de cómo el, pro, el proyecto de cara a finales del siglo XX y de cara al siglo XXI es la segunda independencia, que sería la segunda descolonización en América Latina, que significa lo siguiente, que todos aquellos aspectos que en la primera emancipación no se resolvieron, que se quedaron inconclusos o incompletos, tienen que ser... Tienen que estar en la agenda de cara a la segunda emancipación, al segundo proyecto, a la segunda independencia de nuestro continente. Y, y en ese aspecto, eh, la, lo que ha quedado inconcluso, hay muchas cosas inconclusas, hay muchas cosas que se lograron en la primera independencia, pero otras que se quedaron inconclusas y que tenemos que enfrentar hoy. Eh, en primer lugar, y quiero nombrar algunas simplemente para señalar cómo... Eh, el proyecto descolonizador de cara al siglo XXI tiene que actualizarse a la, a la situación de hoy y eh, al mismo tiempo tiene que hacer una, una mirada crítica tanto del proyecto emancipador del siglo XIX, siglo XX, como también del proyecto eh, del socialismo del siglo XX para pensar... ¿Qué sería un proyecto antiimperialista y qué sería el socialismo del siglo 21? Y eso esta el comandante Chávez siempre nos invitaba esta del continuamente. Ah, mirar con un ojo crítico el socialismo del, del 20 Chávez para en el siglo 21 que tiene como lugar acá el teatro Teresa Carreño, la sala José Félix y Rivas. Nosotros, por supuesto, estaremos acá continuando con la cobertura periodística que hace venezolana de televisión sobre esta jornada. En este momento se realiza. Una disertación en torno a la descolonización y el socialismo del siglo XXI que convoca a intelectuales, pensadores, amigos del comandante Chávez, tanto venezolanos como también invitados internacionales que el día de hoy participan en esta jornada ideológica de nuestro país que rinde tributo al legado del comandante y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Nosotros con estas imágenes que compartimos con usted, Ustedes, compañeros, sí, sí, compañeras, vamos a retornar el contacto con ustedes a los Willyre estudios de lo dices, Venezolana Televisión. No llamo esas corrientes de coloniales, coloniales. Y establecemos también este contacto informativo con Gisette Cabrera. Ella se encuentra en el Teatro Teresa Carreño con información. Adelante, Gisette, te escuchamos. Un saludo. Así es, Radicelis. nosotros continuamos acá en el Teatro Teresa Carreño, específicamente en la sala Río Reina, que en este momento es el lugar donde se desarrolla este encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez en el siglo XXI. En este momento interviene el líder latinoamericano Evo o. Morales, quien ha sido convocado para participar entre los invitados especiales de este encuentro mundial que rememora Ecuador, ...el legado de Hugo Chávez a 10 años de su siembra que se cumplen el día de mañana. En este momento la disertación gira en torno a la descolonización y el socialismo del siglo XXI. Escuchemos la intervención de Evo Morales Aiva. ...persona, el es una es de los pueblos. ¿Por qué organizamos este llamado Runasur, Te sabe muy bien después de que algunos presidentes en Sudamérica han retornado, derecha retornó democráticamente en algunos países, intentan eliminar, acabar con UNASUR. Y dijimos, UNASUR nunca se va a terminar, porque UNASUR es UNASUR de los movimientos Sociales de Sudamérica. Una tarea, una meta importante, cómo empezar la campaña, contra la doctrina y moral criminal Monroy, América por los americanos. La respuesta que es ahora, América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Y esa campaña a 200 años es importante impulsar para identificar de dónde vienen los enemigos contra la vida y contra la humanidad. Y por eso agradezco a esta invitación para un poco refrescar la memoria de la lucha de nuestros antepasados. Cuando nos plantea la, la tarea de la descolonización, comparto con la palabra de la hermana indígena de acá, el movimiento indígena, por herencia y por historia, somos anticolonialistas y antiimperialistas eso no es en debate acá no se trata de inventarnos nueva una doctrina no, sino diría la invasión del occidente desde aquellos tiempos nos obligó al movimiento indígena cómo resistir a esa invasión europea entendí perfectamente decía la hermana que el católico 12 de octubre, octubre de 1492 no llegó la conquista no llegó la civilización yo me acuerdo cuando era jovenzuelo empezaba como dirigente sindical un hermano Aymara decía duro aprendí qué decía de Europa no llegó la civilización llegó la civilización a mí me ha sorprendido estos términos que expresaban mi hermano Aymara Aymara del altiplano paseño. Entonces, ¿qué esa invasión? Para qué, invasión para, ¿Para qué la invasión? ¿Para una dominación? Para, ¿Para qué la dominación? ¿Para robar nuestros recursos naturales? Esa es la historia. Y el momento indígena por entonces resistió. Y un poco repasando también la historia durante la colonia, cuando Inglaterra imperaba programas políticas de exterminio al movimiento indígena. Y al movimiento indígena en algunas regiones, en algunos países resistieron a esas políticas de exterminio. Es el movimiento indígena. En Bolivia, en tiempos de la república, el sector social más odiado despreciado, el sector social más vilipendiado, sometido al racismo, a la explotación... Y aquí, nuestra experiencia vivida, claro, el pueblo boliviano no es que no tenía poder, tenía poder, pero poder comunal, poder sindical, poder social. Y la lucha que hicimos, por una parte, por una reivindicación social, pero también planteamos un cambio estructural. Con el poder comunal o social, podíamos conseguir algunas reivindicaciones pero no podíamos con el poder comunal garantizar un cambio estructural a ese modelo neoliberal por tanto era importante gestar un movimiento político es nuestro instrumento político más IPCP entonces otra vez repasar nuestra historia nuestra historia del pasado, del presente que es el mejor momento ahora seguir repasando la historia a ver no solamente es importante tener una conciencia social no solamente es importante tener un pensamiento político sino el conocimiento del pasado y especialmente seguir la ruta de la historia de nuestros antepasados y acá es repasar, revisar la lucha dura del hermano Hugo Chávez Frías cuando hace un momento decía el hermano a Abel de Cuba que Fidel y Chávez rompieron ¿no? ese miedo de hablar contra el imperialismo, contra el capitalismo era, antes era como delito hablar contra el capitalismo, contra el imperialismo era como delito hablar del comunismo, del socialismo ahí viene la guerra fría y ahora podemos preguntarnos, ¿dónde está la Guerra Fría? El imperio panamista está, está derrotado, porque con la Guerra Fría no querían que haya pues gobiernos, presidentes de tendencia socialista. Ahora, ¿cuántos presidentes de gobierno tenemos de tendencia socialista? Por tanto, fracasó y ha sido derrotado por los pueblos de América Latina la Guerra Fría. Estamos viviendo. Disculpe. Hace un momento comentaba, pensaba, preguntaba al hermano Abel ¿Cuándo Cuba ha sido expulsado de la OEA? 1962 hace casi 60 años por entonces ya cuando tuve también un poco de uso de la razón sobre el tema político creo que daba miedo ser expulsado de la OEA Ahora ya es lujo, orgullo, retirarnos de la OEA. Estamos en el camino. Quisiéramos soñar, quisiéramos soñar de acá unos 20, 30, ojalá 40 años, el 50% de nuestros países de América Latina sean antiimperialistas. Así vamos a garantizar la liberación de toda América Latina. Entonces, hermanas y hermanos, ¿cómo, por tanto, repasar esa historia de grandes luchadores, esa, esa vivencia, de los grandes líderes, mestizos, criollos e indígenas? ¿Por qué, por ejemplo, preguntarnos el descuartezamiento a Tupac Katari en Bolivia, ante la fundación de la República? Cada país tiene su propia historia de la lucha antiimperialista yo veo que vamos buen camino es cuestión de repasar esa ruta histórica de la lucha de los mentos sociales pero también es el momento de identificar a los enemigos internos y externos mira, si un poco vemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania ahí nos damos cuenta que el occidente no había sido garantía para la democracia el occidente no garantiza la cultura el occidente no si garantiza algo de cultura es la cultura de la muerte el occidente no garantiza el desarrollo, la igualdad la justicia social el occidente había sido guerra y guerra y guerra es lo que estamos viviendo por ahora y para mí, la forma que pensamos e interpretamos, que el imperio norteamericano ya no es una potencia económica. Puede ser todavía un poder militar con la OTAN. Pero cuando el imperio pierde hegemonía, cuando el imperio está en decadencia, apela, acude a la violencia, con armas y balas. Y saludo las palabras de la hermana cuando proclamamos la paz: la paz. Con justicia social. Yo como presidente participé en varias reuniones en las Naciones Unidas. Y los presidentes de Estados Unidos hablaban de la paz, pero con intervención militar. ¿Cómo con intervención militar podemos garantizar la paz social? La paz solo vamos a garantizar con justicia social, con la igualdad. Es nuestra profunda diferencia que tenemos con el imperio. Pero a estas todavía, es a mí me sorprende, sigue todavía queriendo implementar esas políticas de o esa doctrina Monroe Estaba bien algunos algunos recortes de, de periódicos. Mira, el año pasado el expresidente de Estados Unidos Ronald Trump, 18 de noviembre de 2020. Trump a los conservadores reunidos en México debemos detener la expansión del socialismo textual, abro comillas debemos detener la expansión del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra y debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias, añadió Trump. Para el expresidente de Estados Unidos, América Latina y el Caribe, somos sus trabajadores, su familia. Y lo peor textual dice, nuestra tierra, América Latina, para Donald Trump, es su tierra. Esas hermanas y hermanos, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? ¿Cómo no podemos ser anticapitalistas? Eso nos preguntamos. El año pasado. A mí me ha sorprendido, este año, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, 4 de febrero de 2023, resumiendo, textual, la general Laura Richardson dice: dos puntos, abro comillas, los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades los recursos naturales de América Latina y el Caribe y otra vez, dos puntos mira, hermanas y hermanos presentes acá, ¿qué dice si estos países solo produjeran rábanos no les pasaría nada otra vez, reflexionemos ¿Cómo esta generación, la nueva generación las juventudes no van a ser antiimperialistas cuando es sigue en la mira los recursos naturales. El golpe de Estado de 2019, fundamentalmente ha sido a nuestro modelo económico, gracias a la lucha de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, originarios, eh, obreros, todos los sectores, intelectuales, profesionales, patriotas, garantizamos un modelo económico mejor que el modelo económico del neoliberalismo. Y no aceptaron que nosotros podemos empezar la industrialización del litio. El golpe fundamentalmente ha sido del tema del litio. Ahora estamos escuchando en los distintos medios de comunicación mensajes de Estados Unidos, la guerra híbrida, golpe judicial, golpe congresal, todo para otra vez intentar daño, adueñarse de nuestros recursos naturales y esa es la lucha de todos los pueblos de América Latina. Hermanas y hermanos, eh, eh, saludo estas conferencias para reflexionar. Tiene, tenemos una enorme tarea. La mejor, el mejor homenaje a Fidel, el mejor homenaje a Chávez, nunca abandonar la lucha antiimperialista. Esa es la misión que tenemos. Todo ya puedo comentar. De dirigente y de presidente, escuché varios debates, el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez. Me sorprendía. Por eso decía que Fidel y Hugo son comandantes de las fuerzas libertarias de toda América Latina y del Caribe. Entonces, esta generación la nueva generación, ¿cómo proponernos, por ejemplo, ...crear una doctrina de defensa territorial continental... ...para evitar cualquier in intervención imperial. ¿Cómo organizamos eso? CELAC? ¿UNASUR? ¿Cómo gestamos nuevas propuestas... ...para que sigan sumándose gobiernos antiimperialistas? Comparto perfectamente. Tal vez eh, tenemos gobiernos progresistas a socialistas la forma de pensar y la forma de vivir de, de nuestra vivencia si no eres antiimperialista no eres revolucionario acá tal vez no hay diferencia todavía con algunos países ¿Cómo garantizar esa lucha antiimperialista anticapitalista lamentablemente Lamentablemente, el Occidente no garantiza, no garantiza ninguna liberación de los pueblos. Por tanto, tenemos esa responsabilidad como gestar ¿no? esa liberación, pero es con propuestas, con nuevos programas sociales, la lucha por la igualdad, y esa es una lucha permanente. Qué lindo sería este, el siglo XXI, un siglo XXI. Sin oligarquías, sin monarquías, sin jerarquías Esa es la lucha que tenemos Y eso es lo que hay que garantizar Que hay que ser para eso unidad, unidad, unidad Entonces hermanas y hermanos eh, Recordar la lucha del hermano Hugo Chávez Es ¿no? una lucha impresionante de dirigente después de diputado escuchaba tanta acusación a de narcotráfico, de terrorista y esas acusaciones siguen aún todavía creo que una de las una de las mejores obras que dejó Chávez Telesur por ejemplo un medio de comunicación que es la voz de los pueblos estamos enfrentados a los medios de comunicación, para mí, los medios de comunicación de la derecha es peor que la bomba atómica. La bomba atómica, pues, disparan, matan ahí contaminan momentáneamente. Pero los medios de comunicación de la derecha, las transnacionales, cada día, noche, cada día van a estar contaminando la mente de las juventudes. Y tenemos la obligación de confrontar a ese medio de comunicación del sector conservador hermanas y hermanos uh, esta responsabilidad es de todas y de todos quienes pensamos en la vida y en la humanidad Y pero somos muy optimistas a ver, Obama y los países de derecha, gobierno de derecha crearon Grupo de Lima Grupo de Lima para derrotar a hermano Maduro y a la es la revolución bolivariana de Venezuela. Ahora, hermano Maduro se siente fortalecido. Yo diría, inclusive el imperio derrotado. Esa es la conciencia del pueblo latinoamericano. ¿Dónde está el grupo de Lima? Ya no el grupo de Lima. Después de que hermano Chávez mandó el, alca, el carajo, organiza Alianza del Pacífico para continuar con las políticas de consenso de Washington, con los programas de ALCA, y ahora, ¿dónde está Alianza del Pacífico? Casi desapareciendo, quieren convertir Alianza del Pacífico como un sector social, pero ¿con qué fines se ha creado? Yo diría que es una rebel rebelión o revolución o sublevación pacífica, democrática, cultural, para derrotar al imperio. Y nuestra tarea es seguir fortaleciendo estas luchas. Habrán golpes congresales, si hay deben estar juntos. No se puede entender en algunos países, estaba un poco repasando, no sé si están algunos hermanos del Perú. A ver, en Perú, creo, espero no equivocarme, por constitución, el Estado peruano no puede tener empresas públicas como por 20, 30 años la oligarquía peruana se ha brindado, se ha brindado por constitución, para que el Estado peruano no tenga empresas públicas. Y ahora el movimiento popular, el movimiento campesino, indígena, profesionales, no están hablando de guerra civil ni lucha armada, sino democráticamente están planteando una asamblea constituyente, democráticamente cambiar. ¿Y cómo no se puede apoyar eso? Tengo que apoyar esa lucha democrática mediante la Asamblea Constituyente, el Estado peruano tenga también empresas públicas para nacionalizar sus recursos naturales, para que los servicios servicio básicos sea un derecho humano. Esa es la lucha. Hay grupos que no entienden. Estoy seguro que esa lucha va a continuar. Y por eso digo, el mejor aporte acompañar a los pueblos liberados como Cuba, Venezuela, otros en proceso de liberación cómo fortalecernos y eso es conocernos, saber nuestra historia repasar esa doctrina que nos dejaron nuestros antepasados el anticolonialismo, antiimperialismo, pero además de eso ¿Cómo derrotar? Una de las doctrinas del imperio es que los pobres no hagan política. allí puedo comentarme mi experiencia de niño y de adolescente. Cuando era niño en mi pueblo de Orinoca, escuchaba decir, la política del campesino es pala y pico. No entendía. Escuchábamos al líder boliviano Evo Morales Aima, también en este encuentro internacional donde representantes de más de 50 naciones se reúnen para debatir acerca del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez.